Hola, ¿qué tal? Soy Wally y vengo a hablarles un poco acerca de SEO. Es EO, por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization. Y básicamente lo que vamos a aprender es, eh, cómo optar por los primeros lugares en los resultados de búsquedas de Google, en general, de cualquier buscador. Eh, la charla se llama como gustarle a Google porque en realidad el 90% de las búsquedas se hacen desde ese buscador, pero Yahoo, Bing o incluso TikTok, Facebook o cualquier otra red social donde haya un buscador se puede hacer SEO. Entonces vamos a arrancar este, en esta charla. Eh, explicando de una vez eh, qué es SEO y para qué sirve. Bueno, ok. Lo más importante es entender cuáles son las reglas o criterios que Google impone para posicionar un contenido. Y si nosotros cumplimos esas reglas, podemos obtener eh, los primeros lugares que ya vemos que son muy jugosos. Estamos observando aquí en la gráfica que tenemos en pantalla. Que casi el 35% de los clics se los va a llevar el resultado que está en primer lugar. Y ahí para abajo este, vemos que el segundo, el tercero, más o menos llegan entre 58, 65, a veces 70% de los clics. Y el resto se reparte en el resto de resultados. Y más de un 70% de las personas prefieren cambiar de frase de búsqueda antes de ir a la segunda página. Y ya no hablemos más del resto. Entonces, es súper importante... Eh, que si ustedes quieren que su negocio o el negocio de sus clientes se posicione, eh, utilicen estas estrategias y estas técnicas que vamos a ver ahora para eh, lograr este objetivo. Entonces, vamos a ver, eh, primero que todo, ¿qué son los algoritmos de Google? Porque los algoritmos, como dice la presentación, son cálculos. Son estos criterios que hace el buscador para determinar el ranking de la SERP, eh, vamos a ir hablando un poquito. Las SERP son las siglas en inglés de eh, Search Engine Res Results Page, o sea, es la página de resultados que vemos cuando hacemos cualquier búsqueda, de cualquiera de nosotros. Y este, a partir más o menos del 2011 en adelante, han venido funcionando una serie de, de algoritmos eh, que. Han ido definiendo eh, criterios, se han ido depurando este, las reglas de cómo, de cómo obtener esos primeros lugares. Y vamos a, a tratar de entenderlos porque entendiendo eh, los criterios que Google impone, vamos a entender qué es lo que, lo que Google desea y así vamos a poder complacerlo y llegar a, a, a las primeras posiciones. Aunque hay un secreto. La idea no es tanto complacer a Google necesariamente, sino como los clientes de Google, que somos todas las personas que día a día hacemos millones de búsquedas. OK, empezamos con Google Panda. Y este fue el primer algoritmo que Google puso en funcionamiento. Y este, lo que hace es filtrar el contenido por calidad. Sobre todo en aquel entonces, lo que hacía era detectar contenido duplicado, lo que la gente hacía un copy-paste y, y empezaba a trabajar contenido no original. Y el keyword surfing, que básicamente era el hecho de que una persona ponía una palabra clave mil o cinco mil o diez mil veces, letra blanca sobre fondo blanco. Entonces el buscador, eh, no sé, por ejemplo, estaba buscando eh, receta de cómo hacer lasaña y entonces yo ponía receta de cómo hacer lasaña, receta eh, un montón de veces. El buscador decía ah, aquí la palabra clave está muchas veces y me posicionaba y eso este, empezó a a afectar la calidad de los contenidos que Google ofrecía a sus usuarios. Y, bueno, entonces, con Google Panda esto se solucionó y empezaron a penalizar a todas esas webs. Después vino el Google Penguin, que lo que hace es penalizar webs que están posicionadas en base a enlaces de mala calidad. Más adelante vamos a ver cómo los enlaces las, eh, que vienen desde otras webs hacia la mía me ayudan a tener una mejor posición en el ranking. Pues, bueno, hay gente que, Empezó, siempre hay un vivillo, ¿verdad? Alguien que quería hacer este, trampa y empezó a crear eh, montones de sitios y desde ahí lanzaba eh, enlaces, ¿verdad? Se llamaban granjas de enlaces y aún todavía existen. Este, y, y cuando se detectó que eso estaba sucediendo, pues, nació el algoritmo Penguin para detectarlo y penalizar a esas webs. Ok, después vino el del colibrí, Google Hummingbird que es y ya sí comenzó un poquito más a trabajar sobre la semántica eh, en los contenidos. Entonces, aquí ya eh, era capaz de encontrar sinónimos de palabras. Por ejemplo, si yo buscaba, este, por ejemplo, carro rojo, me, me buscaba auto rojo también, o me buscaba vehículo rojo, cosas de ese tipo, para que las búsquedas fueran fuesen cada vez mejores. Seguimos con Google Fret. Así se llama Fred, porque así se llama Pedro Picapiedra en inglés, ¿verdad? Este, y básicamente lo que empezó a hacer fue eh, penalizar webs que le daban demasiada importancia a la publicidad. Había gente que se estaba llenando los bolsillos con anuncios de Google, pero el contenido era de muy baja calidad y lo que hacían era lo que se llama clickbait. Engañaban a la gente para que entrara a esa web y vieran toneladas de anuncios y, de hecho, esto fue en su momento todo un, un boom, un montón de webs se cayeron. De hecho, cada vez que, que hay cambios en los algoritmos, algunas webs se caen y otras suben, este, mientras la gente aprende a cómo controlar eh, o, o a cómo satisfacer al algoritmo. Pero este fue, y recuerdo que fue en su momento un boom porque muchísimas webs de estas se cayeron y algunas nunca lograron recuperarse. OK, Google Pigeon, la palomita, esto otorga relevancia a negocios que se encuentran más cerca del usuario, digamos, a webs de un negocio que se encuentran más cerca del usuario. Entonces, por eso es, es que no es lo mismo si yo busco la palabra cerrajería en San José de Costa Rica que si la busco en Madrid o si la busco en Estambul. Los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque va a priorizar eh, los negocios que estén cerca de mí. Eh, esto ahora vamos a ver, SEO local es todo un apartado y, y, y lo vamos a ver, no sé si muy en detalle, pero sí vamos a ver un poco de esto. este También está eh, RankBrain, que este sí es parecido un poco a Hummingbird, solamente que este ya sí utiliza inteligencia artificial y es capaz de, de aprender de las búsquedas que hacemos todos los días para saber qué estamos buscando para entender si cuando yo este, eh, busco información, por ejemplo, de Monteverde, acá en Costa Rica, si yo quiero saber este, datos útiles de Monteverde, cuándo fue fundado, este, eh, qué tipo de vegetación y animales tiene, la flora y fauna, o si lo que quiero es vacacionar en Monteverde. Entonces, este algoritmo le ayudó mucho a, a Google a mejorar la calidad de las búsquedas. Y este, del último que vamos a hablar, no, es, no es, son los únicos que hay. Hay un par más. Pero estos son los más importantes. Es eh, el Google Mobile First Index. Y lo que hace es indexar primero las webs que se adapten a, a un dispositivo móvil. Eh, hace un tiempo eh, se vino la revolución de, de los dispositivos móviles y resulta que muchos no estaban preparados. Eh, en ese momento, primero había que crear a veces una versión móvil del sitio. Después ya vino la tecnología Responsive, donde nosotros con CSS podemos hacer este, que el sitio se vea de una manera en el escritorio y de otra se vea en, en el dispositivo móvil, sea una tablet o sea un, un teléfono, etc. ¿Y este, eh, qué hizo Google? Eh, indexar los que tienen las mejores prestaciones Digamos que las imágenes se adapten, que el, la, el, el tamaño de la alerta sea legible, etcétera, para satisfacer a los usuarios que hacen consultas desde un, desde un dispositivo móvil. Entonces, incluso este, la indexación no es igual en la web, digamos, perdón, en el escritorio que en el móvil. Y, y normalmente herramientas que ahora vamos a, a ver nos van a decir cómo estoy rankeado. En el móvil y cómo estoy blanqueado en el escritorio, porque es diferente. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en materia y vamos a ver este, los tres tipos de SEO que vamos a estudiar hoy, que en realidad van siendo cuatro. Está el SEO off page, que ocurre fuera de mi web. Es todo lo que yo puedo eh, lo que yo puedo hacer eh, afuera de lo que está en mi dominio, en mi servidor, en mi WordPress. Está el on page, que en realidad es... Este, se divide en dos partes, el, el SEO técnico, que vamos a revisar, este, son temas de servidor y otras cosas, este, en pocas palabras, otras cosas que no son el contenido. El SEO on page también incluye, obviamente, el contenido, que es lo más importante, la frase cliché de todo SEO es el contenido es el rey y es la verdad. El contenido es el rey porque finalmente lo que la gente anda buscando es un buen contenido que, que, que aclare sus dudas o sus necesidades. Y el SEO local, vamos a hablar un poquito del SEO local, de cómo se posiciona un negocio físico. Eh, cualquier negocio puede competir, grande o pequeño, eh, si conoce bien las estrategias y, y las aplica. Entonces, arrancamos con la parte del SEO off page. Importante en SEO off page, aprovechar el poder de las redes sociales. Es súper importante colocar mis enlaces siempre en la parte de información de las redes sociales. Es importante que yo comparta contenido propio desde mi, desde mi web, eh, como posteos en las diferentes redes, sobre todo en las que pueden enlazar, en las, donde, por ejemplo, Facebook, donde yo hago clic y voy a dar directamente a la web donde, donde está ese, ese contenido. Ahora, ese tráfico no necesariamente me ayuda a posicionarme, pero sí ayuda a que la gente me conozca y a que la gente me prefiera. Porque al final de todo esto vamos a ver que el, el verdadero objetivo de Google es la experiencia del usuario, que el usuario entre, encuentre lo que necesita, se quede la mayor cantidad de tiempo en en, en mi web o en Google navegando y pues desde, desde ese punto de vista eh, podemos lograr preferencia a través de redes sociales este perdón, aquí dice, indica, es imprime las URL's que creas convenientes en toda la papelería de tu negocio siempre es importante en las tarjetas de presentación, en afiches, en rótulos colocar las URL's que yo crea, por ejemplo, la URL del dominio principal, la URL de la tienda, la URL de ventas, este, de ser posible con códigos QR. Eso es sumamente fácil ahora. Es gratis, de hecho, crear un código QR que dirija a mi sitio web. Y también este, podemos aprovechar de influencers y microinfluencers. Ahora los influencers están muy desprestigiados porque la gente no tiene claro exactamente qué es un influencer y creen que solamente porque una persona se toma fotografías en la playa o, o disfrutando de la vida, ya es un influencer. Y entonces a veces, eh, eh, últimamente en redes sociales han sido desprestigiados también por el tema de, de que van a comer a los restaurantes y no su defecto, cosas por el estilo. Pero si nosotros logramos encontrar una persona que haga diferencia, que su opinión... este sea respetada dentro del nicho al que yo me dirijo, por pequeña que sea, esa persona puede ser un influencer y si yo logro que esta persona eh, haga mención a mi sitio web, este, voy a recibir tráfico y, y esto es SEO off page. Y la parte fundamental de SEO off page es el link building, que es conseguir que otras páginas web, otros sitios web, me enlacen. Me enlacen. Este, Se considera que dentro de los tres primeros factores, de hecho, no se considera, así lo, así lo ha dicho Google en tiempos recientes, uno de los tres primeros factores de posicionamiento es el link building. Este, el link building al final significa una especie de voto de confianza que me da la otra web a mí. Y si esa web es una universidad, es un periódico, eh, es una persona autorizada dentro del campo en el que yo me desenvuelvo, mejor aún. Si, por ejemplo, yo tuviera una tienda de ropa deportiva y un deportista que tiene eh, mucha reputación me enlaza, pues ese voto de confianza es más importante que el de un desconocido, ¿cierto? Entonces, si sí le vamos a dedicar un poquito a hablar del link del, del, del building. este Muy importante es la calidad de los enlaces, no es la cantidad. A veces tres o cuatro enlaces, o diez o cincuenta enlaces, pueden ser mejor que mil o que veinte mil eh, hay una cuestión que se llama autoridad de dominio que se va adjudicando a los dominios de acuerdo a su relevancia en Google, al tiempo que tienen de, de existir, a la cantidad de contenido que hay, etc. Y, y entre mejor autoridad de dominio tenga quien me enlaza, es mejor para mí. El anchor text o el texto ancla es súper importante. No es lo mismo que la gente escriba. Haga clic aquí y que el anchor text sea aquí, a que la gente escriba, eh, busque la tienda X. Entonces, si, el, si mi nombre está en el Anchor Text o si, por ejemplo, alguien escribe, si desea saber más acerca de SEO y, y pone saber más acerca de SEO y ese es el ancortex, le va a indicar al buscador que, eh, cuál es la relevancia de ese enlace. Eh, la temática obviamente no es, no es, digamos, sería normal que, por ejemplo, una página de recetas enlace a una página de utensilios de cocina. La temática va siendo similar, pero no sería normal que esa misma página de recetas enlace a un sitio de, de deportes, por ejemplo. No es normal. Eh, entonces, que la temática tenga que ver con lo que yo hago es fundamental y muy importante. Eh, los enlaces deben ser do follow o sponsor. Este, a ver, eh, Google permite enlaces. Al puro principio eran do follow o no follow. ¿Qué es lo que yo le estoy indicando? Si yo pongo un enlace, no follow, digamos, si yo coloco, por ejemplo, este, eh, una lista de, de negocios en San José, de restaurantes, y no pongo que son do follow, los pongo como no follow, es indicándole a Google que yo estoy diciendo que existen, pero no realmente los estoy recomendando. Do follow es que yo digo que sí los recomiendo. Entonces, cuando ustedes, vamos a ver ahora entre las estrategias de lean building, consigan los, los enlaces o busquen sus enlaces, deben asegurarse que sean dofollow. ¿Ok? Un poquito de estrategia de cómo yo puedo conseguir enlaces. Guest posting, eh, por ejemplo, yo puedo escribir en el blog como invitado. Yo podría, eh, en mi caso, que hago SEO, podría escribir en, el, en no sé, en alguna página SEMrush, que es una herramienta para SEO, podría escribir un, un artículo y poner un enlace ahí que diga, yo soy Wally y mi página web es X, y la enlazo desde ahí. Entonces, es una buena estrategia de cómo yo conseguir enlaces. Enlaces rotos. Ok, hay ciertas herramientas que vamos a ver más, más tarde, donde este, yo puedo detectar si en una web hay un enlace roto. Entonces, si por ejemplo yo detecto que un periódico eh, habla o, otra vez de SEO, y enlaza a una web que ya no existe o que por A o por B volaron esa URL, yo puedo escribir considerando que tengo un enlace de igual calidad, que habla de lo mismo y que sustituyan ese enlace por un enlace a mi web. Están los enlaces patrocinados que, que ya vimos ahí atrás que es sponsor. Este, yo puedo pedirle a alguien y pagarle a alguien. Es, es, es válido no comprar un enlace, pero sí es válido que yo... Eh, si, por ejemplo, tengo una marca de zapatos eh, enlace a, eh, perdón, le pago a un actor para que él enlace mi marca, pero tengo, él tiene que colocar que el, el enlace es patrocinado y eso es permitido por Google. Existen los enlaces editoriales, que son los mejores de todos, porque son cuando la gente enlaza porque mi contenido es de calidad. Yo incluso podría estar, mucha gente lo recomienda, que yo esté escribiendo a periódicos y revistas de mi temática, diciéndoles que acabo de sacar un artículo nuevo eh, y que la gente, por la calidad del artículo, me quiera enlazar. Y están los enlaces eh, UGC, que son este, User Generated Content, contenido generado por el usuario. Y estos son también muy apetecibles. Y son los que la gente, por ejemplo, escribe en un blog o está escribiendo en, en, inclusive en una red social. Y escriben, ah, este, mire, si usted quiere aprender deseo o si usted quiere vestirse bien, vaya a la tienda X y ponen el enlace, entre aquí. Ese, esos enlaces son muy válidos. Y también hay gente pues, que se dedica a construirlos ellos mismos. Pero básicamente estos son, estas son algunas estrategias de cómo obtener enlaces. Hay más. Esta charla obviamente es corta y la idea es que ustedes eh, se queden con el gusanillo y vayan a, a investigar un poco más de esto. También al final van a estar mis datos por si quieren hacerme consultas a mí mismo. Ok, pasamos a la parte del SEO técnico. En el SEO técnico vamos a ver algunas, algunos factores que son súper importantes, empezando por este, que es uno de los más, eh, de los de mayor relevancia, que es la velocidad de carga de una web. Este, no solamente es importante para el buscador, que de hecho lo mide, y pueden entrar a PageSpeed Insights, que es una herramienta de Google para medirlo. Hay gente que dice que esa herramienta no está bien porque en realidad te da una calificación que no tiene que ver con el tiempo real de carga, sino con cuán optimizada está la web. Pero, aunque existen otras, eh, yo uso esta mucho porque finalmente si yo quiero complacer a Google, pues qué más que tener una buena calificación en, en la herramienta de Google. Y segundo, porque me indica qué cosas son las que debo corregir. Ahora, no, como decía el, cha, el chapulín colorado, que no cunda el pánico. Este Existen plugins que pueden hacer gran parte del trabajo por nosotros. Yo pongo acá algunos, Este W3 Total Cache que lo que hace es pues, guardar en caché la web para cada vez que carga nuevamente, no tener que cargar todos los elementos y sea un poco más rápida. Está Smoshit, que es uno de los más importantes plugins para... Optimizar las imágenes, porque si una imagen al fin y al cabo la vamos a poner de 400 por 400 o 300 píxeles en una web, no necesitamos subirla en 1000 o 2000 píxeles porque pesan mucho y dura mucho en cargarse. Eh, hay algunos otros, está WP Rocket, que utilizan tecnología como Lazy Load, que lo que hace es que se, la, la página se va cargando por partes conforme el usuario va bajando para que cargue más rápido. Y Otros más. Entonces, sí es importantísimo fijarnos en la velocidad de carga de nuestro sitio web. Súper importante la estructura del sitio. Antes de sentarse a hacer un sitio, es importante hacer esto que estamos viendo acá. Eh, hacer una arquitectura apropiada, este, donde yo coloque mis categorías eh, y coloque la información de manera que el usuario busque lo que encuentre en un máximo de tres clics. Si ya no lo encuentro en tres clics, posiblemente se devuelva y se salga. Eh, más adelante vamos a ver también el, el enlazado interno entre los... Entre los eh, Diferentes artículos que va a tener la web es importantísimo para que la gente pueda navegar en, fácilmente de un contenido al otro sin tener que regresar. Están este, las migas de pan para que la gente sepa dónde se encuentra. Y una serie más de, de cosas a tomar en cuenta eh, a la hora de eh, hacer la arquitectura de nuestro sitio. Las URL amigables son muy importantes este, porque ayudan mucho a posicionar. Aquí estamos viendo la pantalla de enlaces permanentes eh, que ofrece WordPress. Nosotros no deberíamos estar colocando. A veces tenemos páginas que, que tienen eh, el dominio principal, más la fecha, más, más unas letras. Eh, y, al final, todo se vuelve un colocho. Y esto es importante, tanto para el usuario que va a ver el, el, que en, en la SERP, en los resultados, va a ver la, la URL y va a tener una buena idea de qué es lo que va a buscar, como, para el buscador, para que entienda de qué habla, de qué, va, de qué va esa página. Entonces, la recomendación es siempre usar la última opción abajo este, para que salga de una vez el, el, el dominio y el nombre del posteo. Evitar al máximo este, preposiciones y cosas que puedan ensuciar el nombre. Esto igual, de todas maneras, ahora vamos a ver algunos plugins que nos ayudan a, a mejorarlo. OK. Las imágenes optimizadas, que fue parte de lo que hablé hace un rato deberían de ser eh, lo menos pesada, pesadas posibles. Ahora hay otros formatos como eh, webp web, no, no sé exactamente cómo pronunciarlo, pero esos formatos son muy livianos y nos ayudan. Pero adicionalmente, las eh, imágenes se posicionan. De hecho, cuando uno escribe cualquier búsqueda, arriba casi siempre le sale una gran cantidad de imágenes. Y si estas imágenes, por ejemplo, son infografías o son imágenes que ayuden a... a a satisfacer la necesidad del, del usuario, posiblemente hagan el clic de una vez y nos visiten. Pero adicionalmente también, si, si la imagen por A o por B no se ve, ahí va a describir qué es lo que había. Este, accesibilidad, hay, hay este, dispositivos que permiten que si la persona no puede ver la imagen, pues este, eh, a través del altavoz se dé cuenta de qué es lo que hay ahí. Y además, ese atributo alt, eh, ayuda a posicionar. Adicionalmente, por favor, nunca guarden las imágenes como IMG-4PJ, eh, 4JPG, o sea, esas cosas, no, desde que la imagen se guarda, debe guardarse con el nombre que le corresponde porque eso también te va a ayudar a posicionar. Incluso las imágenes se pueden geolocalizar. Hay algunas aplicaciones donde uno puede entrar y geolocalizar la imagen este, si uno quiere hacer un poco de SEO local. Ok, este... Para ver que no me brinque nada, estamos ahora con el SEO local. Este, Aquí no me voy a detener muchísimo. Eh, básicamente, hay que crear una ficha de Google My Business. Ahora esto se llama Google Business Profile, pero ellos mismos siguen usando el nombre de Google My Business. Es el que más eh, se conoce. Es importante que creen su ficha y llenen todo, palabras clave, eh, datos, eh, que le estén metiendo imágenes, que hagan publicaciones, que pongan ofertas. Eh, muy importante usar las palabras clave en la ficha de Google My Business, pero también en su contenido. Eh, por ejemplo, eh, hacer artículos que, que sean referentes a la ciudad donde viven o, o por ejemplo, acerca de los servicios que prestan en, la, en el lugar donde están. Esas palabras clave les van a ayudar a posicionarse. Este, el NAP, NAP es, son las, las siglas de Name, Address y Phone. Es importante que cada vez que escriban, siempre lo escriban y su nombre siempre lo escriban igual. Si, por ejemplo, yo tuviera, yo tuviese un negocio que se llamara, uh, no sé, restaurante típico La Casona. Entonces, no puedo poner restaurante La Casona, típico La Casona, solo La Casona, eh, La Casona S.A. Tengo que utilizar siempre el mismo nombre en todo lado, en todas mis páginas de mi sitio web, en la ficha Google My Business. En directorios locales, como dice ahí, siempre debe ser escrito de la misma manera, el teléfono igual, no puede ser que a veces escriba 506-XXX y a veces no lo ponga, que a veces lo ponga entre paréntesis, a veces tiene que ser siempre igual. Y la dirección, en Costa Rica sabemos que a veces ponemos del antiguo Higuerón o donde está un perro acostado, ponemos direcciones muy sui generis y somos conocidos en el mundo entero por esto, bueno, ponga la dirección que usted ponga Primero, asegúrese de que, sea, de que sea la correcta, pero póngala siempre igual. A veces ponemos este, 50 metros al norte del liceo y otras veces ponemos 25 al sur de la escuela. Es el mismo punto, pero para el NAP no sirve. Entonces, es importante cuidar de mi NAP, aparecer en directorios locales y, por supuesto, de ser alta en Google Maps, de ser alta en Waze, de ser alta en todos los mapas que usted pueda. Y eso le va a ayudar mucho a, a que Google siempre eh, lo proponga cuando la gente busque. Eh, busque cualquier cosa que esté cerca de usted, de hecho con la pandemia aumentaron tremendamente eh, en, en números exorbitantes las búsquedas que decían eh, zapatería cerca de mí pizzería cerca de mí o sea, eh, eso, eso se popularizó demasiado, aun cuando vimos que eh, Google Pigeon que era el, el, es el algoritmo de SEO local, estaba desde 2015, pues bueno con la pandemia se exacerbó esto entonces, todos hacer SEO local. Ok, y ahora sí entramos a la parte más importante. Como dijimos, el contenido es el rey. Entonces, este vamos a ver el, el, la parte de SEO. Perdón, es que el, el mouse me, me hizo avanzar más de lo que tenía que avanzar. OK, vamos a, vamos a aprender varias cosas acá que son eh, las más importantes. Una es detectar la intención de búsqueda de mi usuario. Y ya vamos a ver por qué esto es importante, porque no hay una sola intención de búsqueda. Ya lo sabemos porque todos somos usuarios. Hacer un, un, una búsqueda de palabras clave adecuada. Crear el contenido y después optimizar el contenido. Las dos cosas no son lo mismo. Ok, entonces vamos a ver primero qué es el tema de la intención de búsqueda. Ok, existen palabras clave de cuatro tipos. Vamos a empezar al revés, las navegacionales. Esto es cuando yo, por ejemplo, busco, escribo Facebook y entro a través del buscador. No escribo facebook.com, sino escribo Facebook. O escribo, este, eh, no sé, restaurante La Cascada. Y ya yo sé lo que ando buscando, sencillamente quiero entrar a la web porque no me sé la URL o no la quiero escribir. Entonces, son simplemente eh, palabras navegacionales. Existen las... Hay gente que cree que informacionales e investigativas son lo mismo. A mí me parece que no, porque están las palabras este, informacionales, como por ejemplo, cuando yo escribo eh, centros de recreo en La Garita. Entonces, me aparecen varios centros de recreo, es cierto y yo me informo un poco eh, por encima de qué, de qué centros hay, pero a veces escribo centros, eh, perdón, centros de recreo con piscina y ranchos, eh, donde alquilar un rancho eh, para carne asada en la garita. Entonces, una cosa es la palabra informacional meramente, cuando la persona apenas está buscando, y otra es la investigativa. Un claro ejemplo de las palabras investigativas son las comparaciones. Cuando la gente pone, este, es mejor, yo no sé si aquí se pueden mencionar marcas, pero es mejor Puma o es mejor Adidas, este, eh, eh, las comparativas entre teléfonos, por ejemplo, cosas de ese tipo son ejemplos de palabras investigativas. Y ya están las palabras directamente transaccionales, que es, dónde comprar un taladro, este, cuánto vale un par de tenis de la marca tal, cosas de ese tipo. Entonces, es súper importante entender la intención de búsqueda. De hecho, adelantándome un poco, existe lo que se llama el, el Customer Journey, ¿verdad? El viaje del consumidor. Existe también en Google, me gustaría que lo buscaran, el momento cero de la verdad, que es cuando la persona este, va en su camino, primero recibe información, sabe que existe, por ejemplo, que existen los, los audífonos inalámbricos, después, este, eh, se ve en la curiosidad después decide comprar y finalmente compra, dependiendo del momento en el que la persona esté así será la palabra a la que deberíamos de dirigir y deberíamos crear contenidos de ser posible para todas las palabras porque eh, me refiero a las palabras informacionales investigativas y transaccionales sobre todo, porque así van a ir acompañando al usuario en, en ese recorrido, en ese camino, porque al principio este, no lo mencioné pero siempre el SEO no se trata de estar solo en el primer lugar. El SEO se trata de lograr un objetivo. Si mi negocio es eh, vender productos digitales, pues que haya muchas descargas. Si mi negocio vende a distancia, pues que haya muchos pedidos. Si mi negocio es local, pues que haya muchas visitas. Ese es el verdadero objetivo del SEO. No es solo estar en primer lugar por estar en primer lugar. Y esto que se va a ver repetitivo, revisa la SERP, Search Engine Result Page. En la SERP uno se va a dar cuenta de, de la, Si la palabra que yo estoy poniendo es transaccional, eh, investigativa o, o informacional, ¿cómo? Por el tipo de resultados que, que voy a ver. Y revisar la SERP siempre va a ser súper importante. Okay. Una vez que ya yo tengo idea de, de, de cuál es la intención de búsqueda de la gente, en, eh, busco las palabras. Eh, importantísimo, se pueden utilizar herramientas especializadas, yo puse acá tres y cuatro, perdón, que me gustan. Uber que es la que yo uso más. Ahrefs, SemRush y Keyword Surfer, que es una extensión de, de, de Google Chrome que tengo instalada y que siempre me pues, navegue por donde navegue y me muestra las palabras clave. Muy importante esperar la competencia. Yo les voy a decir algo. <coughs> yo en este camino me he encontrado a muchos clientes que llegan y me dicen: Ah, sí, mire, este. Yo le puedo decir cuáles son las palabras clave que, que usted necesita. A veces eso está muy alejado de la realidad. La percepción de las personas es que, eh, que saben cómo nos van a buscar, pero es porque ellos ya conocen su negocio. Hay que tomar en cuenta que son personas que están totalmente fuera del negocio las que van a buscarnos. Este, la gente que dice, ah, no, es que ya yo me posicioné. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, yo escribo este, eh, eh, Tienda de la Gloria, pues aparezco el primero. Claro, por supuesto, si alguien sabe y anda buscando Tienda de la Gloria, usted va a aparecer primero. Pero si la gente lo que anda buscando es... Eh, traje entero para graduación entonces es diferente muy importante piden a su competencia, en estas mismas herramientas ustedes pueden entrar y colocar este, a sus competencias y van a encontrar cuáles son las palabras clave por las cuales ellos están posicionados van a ver cuál es el tráfico eh, a veces las palabras son muy competidas, es importante usar lo que se llama palabras clave de cola larga este, a ver, digamos, no es lo mismo que yo trate de posicionar este, botella para agua, que posiblemente tenga muchísima competencia, a botella para agua de vidrio ergonómica eh, y térmica. Entonces, si eso se ajusta a mi producto, hay gente que anda buscando eso así. Incluso el hecho de que ahora se pueda hacer búsquedas de voz ha incrementado el uso de las palabras de cola larga, porque ya la gente no le da tanta pereza escribir todo eso. Eh, la misma predicción que tienen los, los teclados del teléfono y la gente escribe muchísimo así. Y vuelvo a lo mismo, revisa la hacer ¿Cómo es una, una muy buena manera de encontrar palabras clave? Si yo escribo botella de agua, Google va a empezar a darme sugerencias. Y esas sugerencias no son casualidad, son las cosas que más la gente está buscando. Y si bajo, al final, este, también están eh, palabras claves similares, cosas que la gente ha buscado. Y de ahí puedo nutrir este, también mi, eh, mi plan de palabras, de palabras clave. Ok, ahora sí, ya yo acá paso a la creación del contenido. Entonces, súper importante, vuelvo a lo mismo, revisa el hacer. Si, por ejemplo, yo escribí mi palabra clave y veo que la gente, eh, que lo primero que está posicionado en los primeros cinco lugares son tutoriales, pues debo crear un tutorial. No tengo que ponerme en la el agua tibia, debo crear un, un tutorial. Este, si, por ejemplo, lo que en eh, mi palabra clave todo el mundo pone comparativas, hago comparativas. ¿Cierto? Súper importante, revisen la cantidad de palabras que tienen esos artículos. Revisen qué otras cosas tienen, si tienen videos. O, eh, la idea es que usted llegue, encuentre su, a su competencia, revise el artículo y haga uno mejor. Haga uno mejor porque esa es la única manera de posicionarse, que la gente lo empiece a preferir porque su contenido es mejor que el de los demás. Eh, vamos a ver esta otra cuestión que es el uso de etiquetas de encabezados, de H1, H2, H3. Datos estructurados, metadatos, enlazado interno y uso de imágenes y videos. Son las cosas, hay más, pero vamos a, a centrarnos por ahora en esto. Eh, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Importante usar los H1, H2 y H3 correctamente. Mucha gente utiliza esto, eh, subtítulos, porque creen que es la manera de, de, de usar una tipografía diferente y no. Eh, esto está creado para organizar el, el el contenido, de hecho, el título, el H1, solo tiene que existir uno en, la, en cada página y tiene que expresar muy bien qué es lo que... el contenido que se encuentra ahí, el H2 y el H3. Este, igualmente, van, van, así, van siendo subcategorías del contenido. Si ustedes pueden siempre utilizar un plugin que, que haga una tabla de contenidos, un índice, sería genial porque eso, aparte de que le ayuda a orientarse al usuario, también le ayuda a las arañas de, de Google a, a entender de qué va el contenido, de qué se trata. Entonces, súper importante, utilícenlos sabiamente como tiene que ser. A veces uno encuentra, encuentra este eh, que dice contacto o encuentra, es, eh, incluso a veces alguien, alguien, no, alguien no los cambia. Los deja como vienen la, en las plantillas, en los temas y, y eso es fatal para el SEO. Metadatos. Perdón, vamos a ver me, si es que tengo problemitas con el, con el mouse. Cabezados. Ahora sí, datos estructurados. Esto es realmente importante. Esto nos ayuda a ganar posición cero. A ver, el primer resultado de búsquedas eh, eh, es la posición 1, pero muchas veces, puse este ejemplo de recetas, encontramos eh, algunas reseñas, encontramos algunas imágenes, cuando buscamos películas, encontramos a veces este, reseñas de películas o de libros. Y esto es porque se utilizan eh, datos estructurados, marcado esquema, eh, rich snippets. Hay muchas maneras de llamarlo, pero al fin y al cabo todo va siendo la misma cosa. Esto mucha gente lo coloca dentro del SEO técnico. Yo lo uso dentro del contenido a partir de que existen plugins. En mi caso, yo utilizo Rangmat, es un plugin para SEO. ¿Qué me ayuda a establecer de una vez estos datos estructurados eh, para, para mi web? Entonces, es muy probable que me ayuden a conseguir posición cero. Eh, el, el formato más frecuente de datos estructurados, valga la redundancia, es el de preguntas frecuentes. Entonces, si ustedes tienen un plugin, JOAS, eh, All-in-One SEO, eh, o Ragmat, que es mi preferido, eh, Van a encontrar ahí la posibilidad de cuando están creando contenido de incluir, inclusive Gutenberg, Elementor, Page Builder y los demás constructores ya tienen, cuando está instalado, eh, un, un bloque diseñado para, para datos estructurados. Entonces, utilícenlos siempre. Utilícenlos porque eso les va a ayudar muchísimo a, a mejorar su posicionamiento. Ok, ahora sí, este, metadatos. Metadatos se refiere al título y a la metadescripción que aparecen en hacer. Aunque mucha gente dice, y es real, eh, que no son factor de posicionamiento para Google, sí son factor de, para que el usuario me elija. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, ¿cuántos hemos visto que eh, el título lo dejan al azar y entonces dice cualquier... Eh, a ver, yo iba a decir cualquier, a ver, no sé, cualquier cosa para no usar una palabra aquí sonante. Muy importante es cuando revisamos la hacer fijarnos, por ejemplo, si, si el contenido en, en el título, en el metatítulo, tiene el año, es importante que incluyamos el año porque quiere decir que la gente está prefiriendo contenido fresco. Hay contenido evergreen, ¿cierto? Que siempre es útil. Hay contenido fresco que la gente lo quiere ver ya. Se da mucho con los tutoriales. Tutorial de cómo utilizar la plantilla Astra 2022 y la gente entra y ve que hay una dice 2019-2020 y prefiere la del 2022. La meta de descripción es súper importante que diga claramente qué es lo que usted se va a encontrar. Es la manera de venderse. O sea, es la manera de venderse. Es la manera de escribir, por ejemplo, este. Ah, o sea, se me ocurre. Eh, Zapatería Los Ángeles en San José un metatítulo y que diga, nos especializamos en botas, calzado hecho a mano, o que diga, vendemos zapatos ortopédicos, eso es súper importante para aumentar lo que dice aquí arriba, el CTR es click-through rate, es el porcentaje de personas que nos ven y que hacen clic Las impresiones son cada vez que yo aparezco en una búsqueda, eh, el click es obviamente cada vez que cada persona que ahí me visita y entonces está el dato de qué porcentaje me... me me está visitando al, al, al encontrarme. Este, vamos con la siguiente. El enlazado interno es súper importante porque mantienen al usuario dentro de mi sitio, ¿cierto? Este, no sé si, por ejemplo, yo escribo eh, zapatos de cuero y después pongo un enlace a un artículo que escribí de qué cuero son los zapatos y después otro enlace acerca de, de, de, de cuándo el cuero... Se utiliza para hacer zapatos, cosas de ese tipo. Eh, me, van a, me van a ayudar a mantener a la gente eh, en mi contenido. Y le van a indicar también al, al buscador cuál es la estructura de ese contenido. Y eso me va a ayudar a posicionarme. Imágenes y videos, súper importante eh, colocarlas. Eh, aparte de que la gente que, que se queda viendo un video permanece más tiempo. Eh, también ofrecen alternativas al usuario, porque a veces a la gente no le gusta leer, a otros sí les gusta. Este, si ustedes pueden poner inclusive otros formatos de audio, si tienen un podcast, es importante para que la gente permanezca más tiempo y pueda consumir el contenido en diferentes formatos. Y para llegar al final de todo, pues a veces la gente pregunta dos cosas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? Y una tercera que preguntan es, ¿cuánto tarda una web en posicionarse? Que ¿Okay? no hay una respuesta exacta porque el SEO es algo integral. Lo que sí es importante es saber que debes establecer una estrategia SEO. Porque si no, este, no sabes a dónde vas, no tienes un plan. Eh, existe una frase que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó. ¿Cierto? No se mueve donde está. Primero, analiza tu potencial con una auditoría SEO. Analiza tu potencial es empezar a revisar en qué cosas no estoy tan bien y en qué cosas sí estoy mejor, pues para, para buscar cómo potenciar las que están bien y mejorar las que, las que son un poco menos, en, en, las que, en las que debo trabajar más. Hacer un seguimiento de la competencia es fundamental porque, por ejemplo, hay gente que dice, ah, es que voy a dedicarme a hacer backlinks, pero tal vez la competencia se posicionó sin tantos backlinks sino pos, eh, posicionando cantidades industriales de contenido. Entonces, yo debería trabajar mucho más en crear contenido que en backlinks. Preparen un cronograma de trabajo. Es importante porque si no la gente, eh, eh, uno se duerme haciendo una sola cosa o, o dice esto lo voy a hacer mañana y se le va el tiempo. Hay que hacer un cronograma. Este, determinar el customer journey, ¿verdad? Las etapas de su cliente y la intención de búsqueda de cada una de esas etapas. Hacer un keyword research que ya lo vimos adecuadamente. Muy importante, establezcan métricas. ¿Qué autoridad de dominio tengo ahora y cuál quiero tener después? ¿Cuánta gente me está visitando ahora? ¿Cuánta gente quiero que me visite dentro de un mes? ¿Cuáles páginas de mi web quiero que visiten? Y después de esto, pues, preparen un análisis de mejora continua, perdón, un plan de análisis y de mejora continua, porque el SEO no se termina nunca, no se acaba nunca. Una web se posiciona, pero igual puede perder eh, eh, posicionamiento. Recuerden que el posicionamiento es por páginas. No es, un, no es que si mi web se posicionó, va a salir en todo siempre de primera. A veces la gente entra por, por, por un artículo que es el más importante, por dos o por tres artículos, entonces siempre va a haber algo que posicionar. Muy importante, acá estoy dejando una... una lista de las herramientas que yo personalmente utilizo para hacer SEO. Este, por si acaso nadie me está patrocinando en esto, solamente... este lo muestro porque me pareció interesante que conocieran esos dos plugins, RankMath y WP Rocket, que son plugins para SEO. Eh, Ubersuggest, que es donde hago mis búsquedas y donde, donde analizo competencia en mi propia web. CERB Robot, que es para darme cuenta dónde estoy ubicado. Hurran y SEO Minion son extensiones y Keyword Surfer son extensiones de Chrome. Y acá tengo el Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, que la uso para hacer los reportes. Y eh, pues básicamente esto sería lo que quería compartir hoy. Sé que es un poco largo eh, lo que hemos hablado, pero el tema lo exige, es profundo eh, el tema del SEO. Estoy dejando acá mi correo electrónico por si ustedes desean escribir con alguna duda. Eh, muy importante, ese es mi, mi teléfono. Y si ustedes escriben eh, un mensaje con la palabra charla SEO. Van a recibir de vuelta este PDF eh, para que lo tengan y para que puedan darle, darle seguimiento a esta charla. Muchas gracias y de verdad invitarlos a que participen en, no solamente en el WordCamp San José, sino que participen también de la comunidad. Los espero allá. Chao.